Está perfecto, te lo he hecho bien. Vale, esta es una rutina que está muy bien, porque repasa los errores y los aciertos, ¿no? Del anterior partido, un feedback resumido, desconectas del anterior como cada uno quiera, te concentras en el siguiente, y insuflas confianza, vale, pero esto... Esto sigue siendo un poco general. Ahora cada uno puede decir, oye, claro yo no voy a escuchar música, sino que en vez de eso voy a hablar con mi compañero. O estudiar al rival, pues en vez de hacerlo yo, pues le voy a preguntar, como viste yo en el torneo, el domingo pasado por un torneo, pues cuando yo iba a jugar con alguien, pues le preguntaba al Dala, oye, ¿tú has jugado con fulanito? ¿Cómo juega? Dime, dime pistas pues ya, en vez de tener yo que mirarle durante de todo el partido, pues qué mejor que preguntarle a alguien que juega contra él. Y entonces ya apuntármelo. Claro, sí, sí, sí. Lo pongo en calentamiento últimos minutos, ¿no? Y lo que ha dicho Maneao muy importante, porque esto... Aquí no hemos hablado de cuánto dura esto. Que justo vuestro... Esto es lo que más puede durar. Que esto puede ser... 5 minutos o pueden ser 2 horas hasta el siguiente partido. Entonces, si estos son dos horas o en media hora, pues en repasar los errores y aciertos, que tardo, cinco minutos, lo apunto en un cuaderno tal, desconectar del anterior y gestionar el descanso, pues aquí es, está muy importante la parte del descanso y qué hago. ¿Vale? súper importante. Y luego, según se va acercando el siguiente partido, pues ya me concentro en el siguiente. Aquí puedo hacer, venga, pues ya empieza a estudiar el rival, y cuando ya queda menos tiempo, pues ya empiezo a pensar en, venga, confianza. Vas a jugar contra esta persona, pero él juega bien, pero tú también, has entrenado bien. No, vale, te insuflas confianza como quieras. Y de... el calentamiento de los últimos minutos, tanto físico como mental, con eso. Siendo, venga, ya sabes cómo le vas a jugar, calentar en pista o lo que se os ocurra. Y aquí tenéis que ver, en un torneo muchas veces, ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Porque a lo mejor, ¿no? No hacemos el primer punto y hacemos los siguientes y cuando juego el siguiente partido, pues los errores que he cometido los vuelvo a cometer. Y no me acuerdo ni de lo que hacía bien. Hombre, pues entonces mal voy. O no he descansado, muy habitual. Me digo, ah, según sale un partido, me voy por ahí, voy no sé qué, sigo calentando y... Estoy reventado en vez de pararme, descansar, relajarme. Entonces, cada uno tiene que ver qué hace, qué hace mal, qué podría mejorar. Como, pues aquí yo sé que podría mejorar.